Estilócrata, bienvenido a Estilocracia. Este es tu canal de salud, de moda y de urbanidad preferido. Si lo que estás buscando es tener más fuerza en el abdomen y cumplir tus metas de acondicionamiento físico, o bien verte sumamente bien para lucir un cuerpo estupendo, con cierta vestimenta, con trajes de baño, etc. En Estilocracia te decimos pasos que no deben faltar en tu rutina para tener un six-pack envidiable. Quédate a ver este video y dale like. Incorpora más cardio Correr, caminar, andar en bici o nadar incrementa el ritmo cardíaco Esto hace que fluya la sangre y energía y se acelere el proceso en los abdominales Estudios han demostrado que es especialmente efectivo cuando se trata de reducir la grasa abdominal Lo que ayuda a que los músculos abdominales sean más visibles Hacerlos de 3 a 4 veces por semana disminuirá significativamente la grasa que quieres eliminar ejercita los músculos abdominales en coordinación con el cardio ejercitar el recto abdominal el músculo que crea la apariencia del six pack es clave para aumentar la masa muscular y lograr esos abdominales de ensueño es importantísimo que combines estos ejercicios abdominales con una dieta saludable y el cardio para mejorar los resultados incrementa la ingesta de proteínas tener una alimentación rica en proteínas Promueve la pérdida de peso, combate la grasa abdominal y afirma el crecimiento muscular. Si tu intención es tener ese six pack, lo mejor es que añadas a tu dieta carne, pollo, mariscos, algunos lácteos, semillas y legumbres. Debes saber que el consumo de estos, después de hacer ejercicio, ayuda a reparar los tejidos musculares. Además, se ha demostrado que ayuda a disminuir la ingesta calórica, el peso y la grasa corporal. Haz intervalos de alta intensidad El entrenamiento de alta intensidad aumenta la pérdida de peso y hace que sea más fácil obtener los cuadritos en las zonas abdominales. Hacer intervalos con estos ejercicios implica alternar intensas explosiones de actividad y periodos cortos de recuperación. Puedes caminar o correr a toda velocidad durante 20 o 30 segundos y luego parar. También puedes alternar saltos, alpinistas, burpees, etcétera. Hidrátate, el agua es fundamental en todo lo que conlleva la salud. Además, se encarga de eliminar residuos y regular la temperatura. El mantenerse bien hidratado ayuda a acelerar el metabolismo, a quemar la grasa abdominal adicional. Si se combina esto con los ejercicios, será más fácil obtener estos six-pack. Cambia la alimentación Todo es un conjunto. Ni hacer solo mil abdominales es la solución, ni el solo tomar mucha agua o comer bien. Todo es un conjunto. Si quieres esos cuadritos, debes dejar de comer alimentos procesados y chatarra, porque son poco saludables y no aportan nutrientes esenciales. Además, ocupan más energía de la necesaria para digerir los alimentos, lo que se traduce en un metabolismo más lento y en la dificultad de quemar calorías y grasa. Debes preferir las frutas, verduras, granos enteros e integrales, legumbres y todo tipo de propuesta natural y nutritiva. Y por último, usa fibra. Agregar alimentos ricos en fibra en el consumo diario ayuda a sentir saciedad por más tiempo, aumentar la pérdida de peso y evitar acumular grasa en la zona abdominal. Puedes tomarla en polvo, pero hay frutas y verduras ricas en fibra. Esto sin duda quemará la grasa del vientre y optimizará el ejercicio para tu six pack. Ahora ya lo sabes querido estilócrata, esta es una rutina completísima para lograr ese six pack de ensueño. Si te interesa saber de algún tema en específico, haznoslo saber y en los comen aquí en los comentarios y no olvides suscribirte y compartir este video. Y hasta la próxima. Lomo de Cordero al Tartufo Primero